a hablar de las Jornadas Internacionales de Exilio Iberoamericano. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Laura Beatriz Moreno Rodríguez, directora general del acervo Histórico e Diplomático de México e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, y a José Francisco Mejía Flores, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigaciones. Eh, bienvenidos ambos y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Hola. Un placer. Gusto, Gustavo. La, la verdad que hay un pequeño delay ahí seguramente con José Francisco que, que iremos resolviendo a lo largo de que vayamos hablando. Pero la verdad que me parece muy importante poder plantear estas jornadas internacionales que eh, ustedes me corregirán, pero del 26 al 28 de octubre se llevarán a cabo estas jornadas internacionales de exilio iberoamericano en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina, que queda en Esmeralda 1212, eh, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. La inauguración el miércoles 26 de octubre a las 9 de la mañana contará con la participación de eh, la embajada representantes de la embajada de México en Argentina Laura Beatriz Moreno Rodríguez directora general del acervo histórico diplomático, con quien estamos eh, en comunicación, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, José Francisco Mejía Flores, también con quien estamos en comunicación, Rubén Ruiz Guerra, eh, eh, integrantes de la Cancillería Argentina, y eh, realmente va a ser un, un evento inaugural muy, pero muy importante. Dándoles la bienvenida a, a los dos, eh, José Francisco, en principio, digo... ¿Cuál es la importancia de este encuentro eh, y qué es lo que tienen previsto para estas jornadas que se van a dar aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Eh, pues eh, creemos, muchas gracias por la invitación, primero que nada un saludo desde la UNAM, desde la Ciudad de México. Creemos que esta actividad forma parte de un proceso también de integración latinoamericana a través de un fenómeno como es el exilio, el exilio político eh, uno de los temas que van a poner sobre la mesa precisamente es el debate sobre el exilio progresista, estos exilios que se dan a raíz de la formación de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, no necesariamente de izquierda, también hay gobiernos socialdemócratas que, que estuvieron en la región durante, en algún sentido, en alguna parte durante el siglo XX. Yo, particularmente, estoy estudiando el exilio de algunos presidentes progresistas que desde los años 30, 40 y 50 estuvieron en la región, empezando en México por Lázaro Cárdenas, en Venezuela por Rómulo Betancú, Rómulo Gallegos, en Guatemala Juan José Arevalo, Jacobo Árbenz, en Cuba Ramón San Martín, en Colombia Alfonso López Pomarejo, y cómo estos presidentes, si bien no estuvieron exiliados, algunos de ellos, otros sí, pero este, estuvieron en esta tesitura del exilio, y cómo durante la Guerra Fría ya prácticamente estos gobiernos eh, pues están en el ostracismo, o en el exilio, a raíz precisamente de las políticas de guerra fría. Este es uno, solo uno de los temas que se van a poner sobre la mesa, el, el, eh, también se hablará sobre los exilios andinos, pero de, de manera también muy especial se hará énfasis en el exilio del cono sur, este exilio que se generó a partir de las dictaduras militares que se vivieron en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, porque creo que es uno de los aspectos que se tienen que trabajar para la recuperación de la memoria histórica. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, habíamos trabajado, habíamos hecho énfasis más en temas de Centroamérica y el Caribe, desde luego México, y ahora estamos tendiendo puentes para hablar de un nuevo, de un término que quizás está surgiendo, un nuevo término que es el exilio iberoamericano, tendiendo puentes con el y Portugal. Estos serían a grandes rasgos los temas que se van a tratar, y estamos muy contentos de estar en Buenos Aires platicando de estos asuntos. Gustavo. Eh, en principio, José Francisco, este, nuestro saludo a la gran eh, comunidad de la, de la UNAM, al cual tenemos un enorme afecto y en donde estuvimos hace muy poquito tiempo celebrando la novena conferencia latinoamericana y caribeña y nos han tratado realmente como en casa, y hay que decirlo y reiterarlo y repetirlo porque... Fue un lugar maravilloso, el mejor lugar que podía tener la novena conferencia latinoamericana y caribeña de Claxo. Y realmente fue nuestra casa este, por, por varios días y te diría más porque estuvimos yendo en muchas ocasiones. Eh, a ver, eh, tenemos que decir que los exilios iberoamericanos digo, han generado un impacto de lleno, digo eh, concretamente eh, en términos personales, este, historias muy fuertes eh, marcadas en, en esos exilios. Eh, y ahí preguntar, entonces, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, eh, ¿cuáles son las marcas que fueron quedando con respecto al, a los exilios iberoamericanos, sobre todo de los procesos de dictaduras que se generaron en muchos de los países de nuestra América? Bueno, yo creo que las marcas que fue dejando los exilios en diferentes momentos, pensando en los exilios durante el siglo XX, ¿no? Hablamos de eh, un largo siglo XX, ¿no? Que, que tendría la primera parte no caracterizada o caracterizada por un reacomodamiento pues, de los gobiernos ¿no? en, en el continente, la segunda parte del siglo, pues este ascenso dictatorial ¿no? que está en el continente muy presente y que obliga a un, una serie de, de actores a salir de sus países. Y creo que en esos dos sentidos me parece que las marcas tienen que ver, uno puede ser de un lado positivo, ¿no? es decir, lo que dejan estos exilios a los países donde fueron recibidos, ya sea desde el ámbito político el ámbito social, el ámbito cultural, académico, ¿no? evidentemente tienen una impronta muy importante, sobre todo en México, ¿no? que es donde, digamos, es un punto focal ¿no? de estos exilios que llegan, de lo que mencionaba Francisco, ¿no? que están llegando no solamente militantes, sino también llegan grandes personalidades en su momento, y que bueno, pues sobre todo creo que una de las marcas más eh, importantes será pues que marca el proceso propio de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y creo que eso ya es importante porque es parte de la historia, es parte del presente. Hoy día estamos viendo que estos procesos siguen eh, de manera recurrente. Y creo que también el lado positivo es esto, ¿no? Eh, cómo, cómo aportaron de alguna forma, cómo miran hoy día incluso los descendientes, ¿no? Que eh, habrá una mesa inclusive de los descendientes de los exiliados, ¿no? ...que desde su propio ámbito como actores, ensayistas... ¿no? ...pueden expresar un poco de, esta, eh, bueno, de este fenómeno propiamente... ¿no? ...que viven de manera unos personal, otros pues, evidentemente desde el tema familiar... ...pero creo que el tema del exilio, en general de los exilios... ...siempre han dejado una huella en la parte de la historia latinoamericana... ...desafortunadamente no necesariamente es del lado humano es, eh, es positiva pero sí del lado de un proceso histórico que forma parte de, nuestra, de nuestro acontecer, ¿no? Y como lo mencioné, pues el presente está ahí, desafortunadamente siguen sucediendo este tipo de fenómenos, ¿no? Y que hoy nos obliga precisamente a seguir estudiándolos, pero obviamente comprendiéndolos desde este proceso que va a iniciar, por lo menos en, en, la, en la época contemporánea, ¿no? Eh, en ese sentido, y en segundos nomás estaremos recuperando la comunicación con José Francisco, que tenía algunos problemas de, de comunicación y de internet, pero estaremos recuperando la comunicación. Eh, tú recién eh, planteabas ahí el, el rol de México, y me gustaría profundizar, porque fueron de esos eh, países que abrieron sus puertas en momentos muy duros para la región. Entonces, revitalizar esa mirada sobre lo que significó México eh, en recibir eh, a, a personas exiliadas. Digo, ¿Cuál fue el rol, rol de México eh, en muchos momentos de dictaduras latinoamericanas? Laura, a ver si te podemos escuchar a ti, porque José Francisco está con problemas. No sé si tú nos escuchas. Ahí está. Creo que... Sí. Creo que una de las cosas más importantes del de papel de México en este sentido es precisamente cómo, eh, pues sí hay una política claramente de Estado, ¿no?, eh, sobre cómo va a funcionar eh, la política de asilo, sin embargo, pues obviamente también los periodos han ido diferenciando, ¿no?, cómo se ha dado este proceso, no es un proceso homogéneo, eh, los grupos que se fueron exiliados... Eh, pues, evidentemente, también va, va a generar eh, una salida, o digo, una entrada, ¿no? De ciertas de ciertos migraciones, ¿no? Que en algún momento son aceptadas también por el contexto propio de México. Y bueno, eh, creo que de eso también, como matizar que eh, la política de Estado, eh, sobre todo de México, de puertas abiertas, existe. Sin embargo, siempre hay que considerar los contextos que van a estar presentes de manera, pues, eh, general, ¿no?, que se van a ir generando a partir de ciertos eh, contextos, de ciertas eh, intromisiones, digo, pre precisamente de cómo los países, ¿no?, que están conviviendo con México también van a tener, pues, un, un peso importante, ¿no?, que si se da, se, si se permite, eh, si hay una selección de personas, ¿no? Y entonces, claramente, en, por lo menos en la primera mitad del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, pues va a ser determinado también por una política humanitaria, ¿no?, y que eso va a predominar de manera importante durante estos años, y que, bueno, hoy se mantiene definitivamente, ¿no?, eh, en este camino vamos a ver si pudimos recuperar a José Francisco. Eh, creo que ahí nos, nos ve José Francisco y te estamos viendo, así que vamos a ver si podemos recuperar. Estábamos mirando algunas de las mesas que van a tratar sobre los centros clandestinos de detención y represión transnacional contra exiliados durante la última dictadura eh, argentina. Fue brutal ahí como el plan Cóndor eh, ejerció barbáricamente esa forma de... Eh, secuestrar eh, exiliados en algunos lugares, generar realmente situaciones muy dramáticas. Eh, hablábamos recién, y será una de las mesas compromiso de la Embajada de México en Paraguay para la protección de las familias en situación de persecución política y dictatorial en el, en el cono sur. Eh, apunte sobre el exilio guatemalteco en América Latina, espacios, fuentes y actores entre el 54 y el 63. Pero, eh, José Francisco, por ahí nos puedes contar algunas otras mesas más que se van a dar en el marco de estas jornadas internacionales del exilio iberoamericano. Sí, claro. Eh, uno de los temas que también se van a poner sobre la mesa es el exilio andino. Por ejemplo, toda esta cuestión que se generó a partir de lo que está sucediendo en Perú, en Bolivia, eh, en Ecuador. Eh, si recuperamos este espíritu progresista del cual comencé hablando, pues creo que no solamente es... ...el exilio de jefes de Estado, también de grupos políticos que estaban a favor del progresismo, entendiendo un progresismo bastante sui generis que estaba surgiendo en América Latina, una suerte de socialdemocracia eh, que está surgiendo en los años 30, 40 y 50. Y bueno, por ejemplo, vamos a recordar la, la Revolución Boliviana de 1952, con, con un fuerte impacto en plena Guerra Fría. Eh, de estos temas también se van a tocar en el exilio, en el, en el exilio andino. Hay una ponencia muy interesante... Eh, de una investigadora venezolana en Buenos Aires que va a hablar sobre el exilio de Juan Domingo Perón en Venezuela, también, por ejemplo, ¿no? A partir de, de 1956. Eh, otra mesa también se va a enfocar en estudios americanos propiamente. Eh, una, un, un, una ponencia muy de la Science. Eh, eh, la, la primera, que se le puede conocer como quizás la primera exiliada en América Latina, el exilio de José Vasconcelos en Estados Unidos, eh, la primera ponencia de la doctora Guadalupe Gómez Aguado, secretaria académica del CIAL, la segunda ponencia sobre Vasconcelos del doctor, el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIAL, y también una ponencia muy interesante de la doctora Gutiérrez Müller sobre eh, el exilio español y unos momentos muy interesantes que rescata en la Italia fascista, eh, esta mesa del exilio iberoamericano que va a estar también compuesta por la doctora Gabriela Pulido Llano que hablará sobre el exilio cubano, es decir, son varios temas, son varios tópicos que están sobre la mesa y que va a ser muy interesante ver cómo se van a ir desarrollando estos temas y sobre todo un, un asunto muy importante que quisiera destacar desde la UNAM, desde estos grupos de investigación, un proyecto PAPIR que yo tengo el privilegio de dirigir, un, un pro, proyecto PAPIR que es un proyecto de investigación que financia la propia UNAM, que nosotros desde aquí, que hemos trabajado, nos hemos empeñado más en estudiar México, Centroamérica y el Caribe, estamos teniendo puentes para conocer estos procesos con el exilio andino propiamente. ¿Y un... o sea a seguir trabajando en esta integración, latinoamericana a través de nuestra trinchera académica de los estudios del exilio, el exilio político, Gustavo. Ahí, este, José Francisco, pudimos escucharte correctamente con algunos cortes en la imagen, pero perfectamente el, el sonido. Y volvemos a, a, a reconectar con, con Laura, eh, que, que se había cortado solo unos, unos segunditos. Eh, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, como directora general del acervo histórico diplomático, ¿cuál es el valor de reconstruir estas historias de los exilios iberoamericanos? ¿Cuál es el, el valor de conservar las historias en lógica de memoria viva? Sí, bueno, yo creo que uno de los temas más importantes que hoy día eh, maneja México, sobre todo como parte de su política de la recuperación de la memoria, y creo que desde ahí los archivos van a jugar o juegan un papel fundamental, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho precisamente por el interés eh, incluso de México, ¿no?, de, de su propia historia, ¿no?, es poder dar valor a estos archivos que hoy día, eh, pues por diversas circunstancias como falta de recursos, etc., no se les había dado la importancia ni tampoco los recursos suficientes para impulsar proyectos, digamos, de esta envergadura. Hoy día eh, eh, la, el gobierno de México ¿no? pone un énfasis especial en esto y bueno, hoy tenemos distintos proyectos que nos permiten potencializar la memoria histórica, no solo de México, ¿no? sino de cómo México se relaciona con otros países en esta particular temática, bueno, pues es el exilio y a partir de esa necesidad de tenerlo, estamos tratando de ya generar o tenemos ya colecciones digitales ¿no? que pueden consultar en la página del acervo histórico diplomático, uno que es la colección el exilio español en América Latina en donde participan eh, los archivos diplomáticos del continente, algunas otras entidades como archivos nacionales también de América Latina, centros de investigación como la UNAM, evidentemente van a estar con nosotros. Y bueno, por otro lado tenemos la colección América del Sur, Asilo América del Sur, que bueno, ahora estamos trabajando sobre todo con el archivo de la Cancillería Argentina a partir de un acuerdo de cooperación que tenemos, ¿no? Que bueno, uno de los principales puntos es poder eh, intercambiar eh, de manera digital, ¿no? Eh, todo lo, aquella información que nos relacione como países. Entonces, bueno, eso evidentemente nos ayuda precisamente a potencializar lo que estamos teniendo en nuestros acervos, que la gente pueda acercarse a ellos, que la gente especialista, no especialista, los familiares, puedan acceder a esta información en la medida de las posibilidades que hoy tenemos, ¿no? Y que bueno que termina de, de, de empezar o de empujarlo a la pandemia, evidentemente, no solamente para estos temas, sino para en general, para que la gente pueda acceder a los archivos en momentos difíciles o en momentos o situaciones pues generales, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas principales para nosotros y este espacio que brindan las jornadas es precisamente poder difundir estos materiales, poder decirle a la gente, aquí están, pueden visitar las páginas, ¿no? pueden acceder a ellas y seguiremos trabajando en distintas temáticas con diferentes archivos que hoy día el acervo histórico diplomático está ejerciendo, eh, sobre todo con la intención de la integración, ¿no? A partir de nuestra propia trinchera o desde la Cancillería mexicana que le corresponde al acervo es precisamente pues re rescatar esta memoria y darle el valor que corresponde como memoria. Histórica y sobre todo porque ya tenemos dos menciones como Memoria del Mundo en América Latina y en México. Entonces, pues aquí las jornadas pues son este espacio ¿no? que nos permiten vincular lo archivístico, lo académico, lo, lo personal, ¿no? O sea, estas experiencias personales o de tercera línea, y finalmente escuchar a los grandes eh, expertos o bien a los que fueron partícipes de estas acciones, como se verán en las conferencias magistrales que tiene programadas las jornadas. Ahí estaba, seguía viendo algunas de las mesas, eh, la Cancillería Uruguaya en los años del terrorismo de Estado, la prensa republicana en el exilio, órgano de combate y supervivencia, y pensaba cuántos retazos, cuántas este, piezas de, de, de este rompecabezas gigantes se termina armando cuando uno puede tener, y qué valiosos que son los archivos, digo, eh, pero no en lógica. De, de espacio eh, sin actividad, sino como memoria viva, como, como recurso eh, este, eh, recurrente para poder pensarnos y repensarnos. ¿Y cuánto de esos exilios tienen que ver con nuestras matrices actuales? ¿no? ¿Y qué, qué dificultades sin mirarnos en, en esas lógicas, eh, en algunos casos tan brutales, eh, bueno, sin mirarnos eso es difícil. Pensarnos en, en la actualidad eh, Hay un En articulación con estas jornadas Y a, a modo de, de preámbulo El martes 25 de octubre Se va a realizar la presentación del libro Redes políticas desde los exilios eh, Latinoamericanos Esto publicado por el Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe De la Universidad Nacional Autónoma de México eh, Presentado presencialmente En la sede aquí De Claxo en Estados Unidos 1168 eh, bueno Van a participar integrantes del grupo de trabajo Canino Batiani, director ejecutivo de Claxo, Pablo Omaro, entre otras personas. No sé, José Francisco, si nos puedes dar algunos datos más con respecto a esta presentación y si nos escuchas correctamente. Parece que ya tengo buena conexión. Disculpen, pero sí. es que la tecnología. <risa> Eh, sí, gracias. Efectivamente, este libro me parece que es importante porque recoge eh, algunos eh, capítulos de trabajos de colegas, eh, de, de, diríamos, diríamos ya exiliólogas y exiliólogos que están trabajando en unas direcciones muy comunes a las de nosotros. Los hemos convocado. Es un es un libro más o menos de un coordinado por Laura Beatriz Moreno y por un servidor José Francisco Mejía y eh, que una eh, eh, una muy buena propuesta de trabajo, de cómo se han venido desarrollando estos temas, temas como el exilio latinoamericano, la primera parte del libro el exilio iberoamericano y la memoria del exilio entonces los esperamos eh, gratamente en la sede de Claxo agradecemos la invitación y el espacio y esperemos que sea una, una gran oportunidad para con... creo que creo que hemos ahí perdido la conexión con sí, los... continuaría diciendo que, bueno, pues sí, es una gran oportunidad, efectivamente, pues para poder seguir difundiendo los trabajos que hoy día el Cial sobre todo promueve en términos del de exilio, ya, ya Francisco lo ha mencionado, y pues creo que Claxo es un espacio idóneo, ¿no?, para llegar a distintos puntos de América Latina, y como comentaba la compañera anterior, pues sí, seguir eh, la capacidad de publicaciones es enorme, y creo que merecemos todos conocer ¿no? que es lo que se escribe en distintos puntos, y bueno, pues hoy tendremos o tendremos el día 25 la oportunidad de poder eh, difundir este libro, que bueno, pues estará en algún momento eh, ya sea físico y también estará de manera digital para que todo el mundo pueda acceder en su momento, ya les avisaremos, pero bueno, mientras estaremos el día 25 en la sede de Claxo Argentina. Eh, excelente, Laura. Simplemente agradeciéndoles enormemente por esta comunicación y por la invitación, pero sobre todo por revitalizar estos temas tan sensibles para, para nuestras sociedades. Eh, ¿Cómo hace la gente para participar de las jornadas? ¿Tiene que inscribirse de alguna manera? ¿Va directamente a participar en la Cancillería Argentina? En el caso de los asistentes, de manera presencial, eh, se pueden registrar. Hay, una, en, hay un link. ¿no? tanto que tienen la página Claxo como tiene el acervo histórico, tiene la embajadas, nuestras embajadas, todas las instituciones que están participando, eh, encontrarán ahí un link para hacer un registro y poder entrar. El evento es gratuito, por supuesto, simplemente es para llevar un registro y también, pues sobre todo, es animar a los chicos, a los estudiantes que se acerquen a estas temáticas que son importantes y pues para ellos y para el público en general, ¿no? vayan conociendo ¿no? parte de nuestra historia. Y bueno, pues ahí estaríamos y bueno, pues las transmisiones también se harán en vivo a través de la Cancillería y del archivo de la Cancillería Argentina con retransmisiones evidentemente de las entidades que participamos en esta gran iniciativa de las jornadas. Eh, Laura, eh, enorme agradecimiento y en serio nuevamente muchísimas gracias por traer estos temas que son de profunda sensibilidad, tanto social y también en lo, en lo personal, este, siendo hijo del exilio y entendiendo la dimensión eh, que, que tienen estas, estas cuestiones, se, se agradece enormemente eh, que, lo, que lo traten y que sobre todo potencien esta posibilidad de llegar a nuevas generaciones con, con estos relatos que no son meramente hechos del pasado, sino que se viven también en, en presente, por las situaciones que continúan, pero también por las situaciones que han pasado en algún momento. Así que estaremos, obviamente, recibiéndolos con los brazos abiertos aquí en, en Claxo y participando también ahí en, en la Cancillería Argentina. Gracias por este encuentro, Laura. Muchísimas gracias, Gustavo.